Okay, acabamos. Ah, si vas que le lo paso la primera, estaría peola AHHHHH no, iba bien Me esperaba por morir al principio ¿Y por qué ese número? ¿Por qué? Ese puto número me persigue El universo me está dando señales La concha de su madre ah. No te lo puedo creer O sea, el grito que hubiese pegado Si. Sí, primero, me lo flukeaba Segundo, me lo pasaba La primera que grababa Me puso muy nervioso Cuando pasé el, las, doble, las duales <risa> Dije, fue, me lo paso a la primera <risa> No te lo puedo creer Ay, no te lo puedo creer <risa> Dios